tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenidos a Los Conjurados. Y bueno, así, recién aterrizado de París, Humberto Morales se enfrenta a la realidad de este país, de este estado, y ya nada más checó, llegó a checar a ver cómo anda Morena y sus resultados del sábado. O sea, y es lo primero que le pregunté cuando llegaste, Humberto, si no fue de... Oye, no te deprimiste, porque bueno, no, pues vienes de estar en París, de estar dictando tus conferencias, política internacional, llegas y que se agarran a sombrerazos aquí, a ver, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias Erika por tu invitación otra vez, y sí, efectivamente, pues venimos bajando del avión, eh, después de una semana muy intensa en París, ya te platicaré más adelante... Las actividades que tuve que realizar. Pero que diste, diste algunas conferencias. Di dos conferencias en el marco del Congreso Mundial de Historia Económica, que se hace cada tres años. Iba a ser el año pasado, pero por la pandemia uh -huh. se pospuso un año más en París. Y en esta ocasión, pues eh, estuve, digamos que, invitado por eh, la Escuela de Economía de París, que es una escuela muy prestigiada a nivel mundial, que es la que dirige Thomas Piketty. Eh, ya que a ellos les interesa mucho los trabajos comparativos de desigualdad económica y pobreza entre los países ricos y los llamados países emergentes. Entonces yo eh, elaboré dos papers, uno sobre eh, niveles de vida y eh, calidad de vida y salarios entre el paisaje agrario y el paisaje urbano de México, con ejemplos regionales de Puebla, del Estado de Puebla, entre la Revolución y la época de la Segunda Guerra Mundial, con la idea de mostrar comparativamente con colegas de América del Sur eh, la situación de cómo va históricamente eh, estudiándose el tema de la desigualdad económica, que como tú sabes, es la materia pendiente, es Qué la sabe. asignatura pendiente para México y para América Latina. Y el segundo paper, que es el que, en el que fui digamos, particularmente acogido por la Escuela de Economía de París y por el proyecto Salarios de la Unión Europea, que es un proyecto que dirige un colega, el profesor Michel Pierre Chelini de la Universidad de Artois, que ya lleva ocho años de trabajar, yo tengo ya ocho años trabajando con ellos desde el Congreso de Kioto, en Japón, después nos vimos en Marruecos, ¿no? y ahora, bueno, luego nos vimos en Boston, y ahora en, en París. Y la idea del proyecto, este proyecto de la Unión Europea eh, sobre desigualdad de salarios, la idea es comparar ya siglo XX y principios del siglo XXI, cómo está la situación de los salarios y el mercado laboral entre países emergentes, Unión Europea y Norteamérica. Entonces eh, yo llevé un trabajo que... No, pues o sea, ameritaría como que... Otro programa entero sí. y, y nos faltaría. De hecho, quiero dar una conferencia sobre ese tema aquí en Puebla porque hay muy pocos colegas que trabajan estos temas en el país. no eh, Este es un trabajo que yo he estado haciendo con el doctor Miguel Reyes, el gran economista, y con Miguel López. Ellos empezaron como pioneros del Observatorio de Salarios con estos proyectos en la Iberoamericana, en Puebla y luego en México. ...y yo me he sumado a ellos por la parte de historia económica... Uh -huh. ...pero hemos hecho trabajos que realmente han tenido mucho impacto... ...a nivel tanto internacional como nacional... Bueno, ...eso fue un poco de lo que llevé a esta mesa en París... no ...y bueno, la discusión fue muy interesante... ...se van a publicar los trabajos en un libro especial... ...que va a salir a finales de este año... ...entonces pues eh, la idea es un poco eh, que se conozca a nivel internacional cómo está México en materia de desigualdad económica wow. y social. Y lo interesante del último paper es que en ese paper ya llegamos hasta los primeros dos años de Andrés Manuel López Obrador y ahí el balance que les presenté es que la desigualdad económica en términos de salarios empezó por primera vez a corregir el rumbo a partir de la política de salarios del presidente López Obrador uh -huh. del 2019 hasta el 2022 y que esto ha ...ha aligerado un poco la tremenda desigualdad. No estamos para tocar campanas... ...todavía no. la desigualdad sigue siendo fuerte... ...además la pandemia golpeó... Claro. ...particularmente a las casas más protegidas... ...pero sí se nota ya en las curvas de análisis... ...comparándolas con las curvas que tiene el Laboratorio... ...de Desigualdad Internacional... ...que, que está financiado por la Unión Europea... ...sí coinciden nuestras gráficas con las que ellos tienen para México... Uh -huh. ...en el sentido de que del 2019 para acá... La desigualdad eh, salarial ha empezado a disminuir en este país por primera vez uh -huh. en 45 años. Entonces, uh -huh. eso es interesante porque quiere decir que, contra viento y marea y contra mil dificultades, sí está empezando a dar resultados la política económica y social del gobierno actual. Pues puede haber discusiones, ha habido quizás errores, a lo mejor ha habido ahí situaciones un poco difíciles, pero en general sí se nota eh, un crecimiento de. Eh, el nivel de ingreso, el poder adquisitivo de las clases populares, ¿no? uh -huh. eso es bien interesante para el caso de México. Entonces fue un poco de lo que fuimos a hablar okay. en el contexto wow. de este Congreso, una discusión muy. ¿Cómo interesante ¿Cómo no invitaste, hombre? Caray, Caray pues, una ¿no? semanita Pero, pues, en yo París. Luego, yo luego aviso ahí en mis famosas redes, ¿no? Ajá. Mientras otras gentes se la pasan tiktokeando yo me la paso informando Ajá. de qué hay. Pero pues nadie se sube al velero. Ay, no, ¿cómo crees? Digo, pues yo No, por más que no, aquí me creé, voy hombre. Necesitas enterarte, mi queridos, sí, para que se monten en el velero. Y si entonces, necesitas meterte también a TikTok. Fíjate que no, no me atrae la TikTokeada. Ajá. Porque, digo, yo no estoy, no tengo nada en contra de los TikTokers en general. Digo, es, es la nueva generación, ¿no? Este, pero siento que cuando estás metido en eso pierdes mucha calidad de contenido ay, es, es más bien para no, atraer la atención se consume y la verdad de las cosas, cosas es, que, es que, ya que ya creo que no estoy en la edad de, atender, de atraer la atención de esa manera no, <risa> no quiero competir con, <risa> quiero con Ajá, los jóvenes sí, ¿no? claro. cada quien tiene su espacio sí, bueno sí no no te imagino bailando haciendo ah, haciendo una, haciendo ay, una cosa tiktokeada sí, como que ya no me no. quiera pero bueno este lo cierto no, pero, pero de todo, ¿eh? Hay contenido. Seguramente, o sea, sí, seguramente. O sea, ¿no? eso es, eso es lo, lo interesante de este asunto. Seguramente. A ver, a ver vamos a entrarle, ahora sí, ahora sí, ¿no? A la carnita del taco. Exacto. Va, bueno. a ver, ¿cómo viste este, este proceso? A ver, tenemos un video, a ver, me, me lo pasaron los panistas, obviamente, pues lo, lo va a ver. Yo, la verdad, me boté de la risa. Son 10 segundos. Chéquenlo. Pedro, el perro aguayo. ¡Cálmate! Sí se está escuchando. ¡Cálmate, ¿eh? cálmate! ¡Aquí quieren ustedes señoras y señores! ¡A esta que es! Pedro, el perro guayo, que lo llevan directamente sobre la bestia salvaje, la misma escena. Es que el perro lo empujó. No, si el perro estaba tranquilo, estaba sentado, no, por Dios, no. El perro no fue el ganado, ganado, todo. No, Magadán, por Dios. Vean nada más como el ex campeón mundial de los superligeros exponiendo el cetro, un Invicto, Oscar de la Olla, el hombre que va hacia el frente, largo, brazo. Esta es la estrategia que se diseñó en contra de un Julio César Chávez que hoy está siendo manejado con la mano izquierda en forma de recto y en forma de gancho ¡No le ha dado ni la más Dios, mínima Dios, Dios. posibilidad de ir a la lucha! Aquí Cortés, el tercero Esta es la máxima expresión de la lucha libre profesional El Rayo de Jalisco ganando su máscara número 37 la número cuatro más importante en la historia. Y hoy, un padre orgulloso le está... No, no, la señora que le está agarrando de los cabellos a otra, otra se está muriendo de la risa. o sea, Sí, hay de todo. La, la verdad es que, o sea, sí hubo de todo, o sea, no, no hubo una tragedia, no hubo muertos, no hubo heridos, no, no hubo... No, este, escuchando los medios... Eh, muchos han satanizado, ¿no? Que, no, ¿cómo es posible lo que se vivió? Eh, eh, esto yo lo he visto en el PRI, lo he visto en el PAN, y ahorita lo veo en Morena. El problema es de que los morenistas se presumían distintos, y de otra cepa, y que nosotros, y, y el buen pueblo, bueno, pues el buen pueblo también acarrea, ¿no? Este, hay, hay coyotes, hay mapaches, hay de todo tipo de animales en todos los partidos políticos. Eh, sí. ¿Cómo viste esto, Humberto? Pues mira, eh, un poco viéndolo desde adentro y desde afuera, te diría. Viéndolo desde adentro, eh, lo primero que llama la atención es que, bueno, por primera vez, desde del 2015, Morena finalmente, por presiones del Tribunal Electoral, porque fue por un mandato judicial eh, que se le exigió a Morena, renovar sus estructuras que desde 2018 debieron, debieron haberse renovado con un padrón confiable y Morena por múltiples razones no lo hizo entonces en parte lo que vivimos el sábado fue consecuencia de un dictamen judicial, ¿no? estaba obligado Morena a hacerlo, ahora claro, el tribunal electoral le dio facultades a Morena para organizar su convocatoria como Morena quisiera esto es un detalle muy curioso porque el tribunal, curiosamente, no le puso reglas a Morena. No le dijo, oye, convoca elecciones, pero bajo estos parámetros. No, dijo, el partido que se organice bajo su mejor entender, pero sí debe de renovar su estructura, por uh -huh. mandato de, de ley. Esto lo tomó Morena, entonces, como una interpretación en su convocatoria, de que podía organizar el evento, pues, a una especie de mano alzada. Eso fue lo que hizo Morena. Es decir, sí. todo el mundo, el que se anote con su papelito, y se afilie en el momento. Así es. Puede votar. O sea, en realidad lo que hizo Morena fue convocar a mano alzada. Uh -huh. Todo aquel que se parara. toda la población. A, a toda la población que quisiera. A decir. A pues, yo, yo voy a votar por los de un distrito. Lo, lo, lo que sí estuvo muy, muy complicado, muy raro. Es que el procedimiento de legitimación masiva del voto no fue mala idea. Lo que sí creo que estuvo muy fallo fue que Morena tardó mucho tiempo en sacar las listas de quienes querían competir para, para consejeros delegados y además no permitió o no tuvo tiempo de promover esas listas en publicidad de los medios, lo que provocó que muchos eh, inscritos pues, no tuvieran la posibilidad de hacerse conocer. O sea, realmente la población que iba a, iba a ir a votar, salvo los claro. iniciados, o sea... Por no llamarle acarreados, vamos a llamarle los iniciados, que sí sabían quiénes eran sus gallos, Ajá. nadie más sabía nada. Ajá, ¿no? Te claro. lo digo porque, por ejemplo, yo participé en el proceso, estaba Ajá. yo en el distrito 12, y me llamó la atención de que eh, cuando supe que finalmente había yo pasado el filtro para poder ser candidato, y, y luego este, empezamos a buscar fórmulas con, con mujeres, porque iba un hombre y una mujer, Así es. cuando finalmente armamos algo, que fue un, una situación... Pero de... si tú estabas en París... Bueno, yo estaba en París, pero ya se había armado todo el, Ajá, la estructura, ya. porque no era obligatorio que uno estuviera presente para ser votado, o sea, y además resulta que yo no, no podía hacer uh -huh. ningún tipo de campaña eh, pública, Ajá. porque la pregunta es, ¿a quién voy a dirigir esa campaña?, Sí. O sea, no llevaste ni a tu familia a votar por ti. Mi familia sí fue, pero yo no fui. Pero a ver, <risa> lo curioso de esto es que siendo candidato, Ajá. tú no tenías los medios para hacer ningún tipo de campaña. Porque para empezar, no sabías a qué público te ibas a dirigir. Porque cualquiera que fuera mayor de 15 años de edad es cierto, se podía parar sí. en la urna a votar. Ah, sí. ah, es una locura. Sí. O sea, estás en un periodo de vacaciones donde los jóvenes y los adolescentes no están Ajá. de entrada. Que son los que pueden Ajá. votar, ¿eh? Y los que son adultos que pueden votar, eh, salvo los iniciados, o sea, Ajá. que ya tienen un conecte Ajá. de estructura con diputados, con alcaldes, uh -huh. con políticos que tienen control territorial, salvo esos iniciados, nadie de la población tiene idea de cómo se tenía que hacer este procedimiento. Entonces, ¿Qué pasa? Que uno como candidato independiente, o sea, independiente dentro de Morena, Claro. No tenías manera de hacer No, no tienes nada que hacer, no podías hacer nada uh -huh. Más que difundir tu carita uh -huh. Ahora sí que TikToker ¿No? En Facebook <risa> sí. y en donde podías Que fue lo que yo hice Y, uh -huh. y la amiga con la que iba hizo lo mismo. Oye, pero también a muchos que promovieron ¿No? Al, al compadre Y todo eso por Whatsapp O sea, estas, estas eh, eh, Conversaciones fueron filtradas A la prensa, la prensa manera, lo sacó De manera ilegal, porque además Son Conversaciones y, y proselitismo que tú puedes hacer sin ningún problema porque las reglas del juego te lo permiten es decir, desde el momento que desde el momento que el IFE perdón, que el Tribunal Electoral le permite a Morena sacar una convocatoria para legitimar el cambio como le convenga al partido, ya de entrada uh -huh. el partido puede hacer lo que quiera cuando el partido dice que van a poder votar jo, adolescentes ya no está respetando la ley federal electoral ya, ya no está siguiendo las reglas del IFE, del uh -huh. INE o Estás sea, siguiendo ah. tus propias reglas. Ya. Lo que no quiere decir que esté mal, ya. simplemente que okay. lo que Morena buscaba era legitimar el que la población saliera a votar. A ver, Humberto. Y eso es lo que Andrés Manuel remarcó hoy cuando dijo, bueno, tuvimos más de dos millones y medio de electores en un proceso interno de un partido. Cosa que ningún otro partido ha hecho hasta ahora, hasta ahora, tiene cualquier razón. El PRI jamás ha convocado una elección de ese tipo interno. El PAN, mucho menos. Y de los demás no hablo porque es como si no existieran Entonces, ¿qué pasa? Morena es el único partido que sí convocó a mano uh -huh. alzada a dos millones y medio de personas en todo el país. Bueno, eso, eso es algo interesante, hay que decirlo. Que el procedimiento se prestó a, a lo que viste ahí, no que en algunos distritos hubo sombrerazos, sí, sí, y se sí. la madre, sí, sí. y en otros reventaron la urna, uh -huh. y en otros se enojaron porque los meros gallos ya, ya tenían la carta marcada. Pues sí, hubo de todo. Eh, es cierto que entre más independiente eres de estructura dentro del partido, uh -huh. tienes menos chances de ser elegido, porque tu capacidad de movilización siempre va a ser muy pequeña, es a través de redes, y una ciudadanía que todavía no está educada para salir a votar por cuadros de un partido que puedan renovar el partido, pues uh -huh. obviamente se presta a que al final de cuentas, ¿quiénes van a ganar? Los que ya tienen estructura. Uh -huh. Entonces, si yo no tengo una estructura de base, si yo no hago proselitismo en mi distrito uh -huh. las 24 horas del día y no me tomo la foto con los diputados de mi distrito uh -huh. y, y no salgo en la revista Rostros y en otras más, no, este, diciendo aquí estoy, pues difícilmente la gente de mi distrito va a decir, ah, este es el bueno. ¿no? Okay. Porque tú te dedicas a otras cosas, así sí, claro. que nos dedicamos a una profesión que no tiene que ver con el activismo político, o sea, a mí Boreano me paga uh -huh. un quinto, Uh -huh. por eh, trabajar okay. por el partido y tampoco tengo un puesto de elección y tampoco soy funcionario de ningún gobierno, uh -huh. pues la única manera en que yo me puedo dar a conocer es con mi trabajo, lo que yo hago. ¿no? Humberto, te quiero preguntar algo. Eh, entonces, estas eh, conversaciones en donde invitan a la gente a que vayan a votar por perenganito y sultanito y no sé qué, y eh, también hacían alusión a que... Eh, eh, para ser beneficiado bajo ciertos programas sí, sociales. Eso ya es corrupción. Y... Pero eso se... ¿Sí? sí, claro. Ah. O sea, el, que la, el que se llamara a votar a la gente por teléfono, por Instagram o por Facebook era perfectamente legal. Porque okay. te vuelvo a repetir, no tenías otra manera de hacer propaganda más que okay. invitar. Eso lo hicieron todos. Sí. Lo que sí es indebido es utilizar programas sociales para comprar el voto. El nuevo presidente lo dijo. O sea, el acarreo, el mapachismo y la compra del voto es algo que bueno, no debe de permitir el problema es que como la convocatoria fue tan laxa que la pregunta es ¿cómo castigas esa práctica si nadie va a acusar? nadie va, nadie va a aportar pruebas de eso uh -huh. entonces ¿a quién acusas? a nadie es decir, sabemos que estas cosas pasaron pero la misma manera en que cerró la convocatoria se prestó uh -huh. a que estas prácticas se dieran ahora, claro, Andrés Manuel apela a una cuestión moral, oigan en Morena eso no se debe de hacer, porque se supone claro. que somos diferentes. Lo que se demostró el sábado es que, desgraciadamente, todavía Morena, como lo dije la última vez que viene contigo, Morena todavía no acaba de entender lo que es un partido político moderno. No, no acaba de entenderlo. Es decir, lo que hizo Morena el sábado fue nacer como un frente, como lo dije la última vez, la tercera fundación. Y esa tercera fundación como frente tiene por objetivo cerrar filas para no dejar pasar a la oposición del el 24, lo cual está bien desde ese punto de vista, el problema es que no es todavía un partido eh, moderno, es decir, los cuadros que salen ahorita, en su mayoría son cuadros producto de las estructuras tradicionales, y bueno, volvemos al caso de Puebla, eh, en Puebla, como lo dije también la última vez, y en una entrevista que me hicieron estando ya yo en París, para ciertas, eh, cierta prensa de Puebla, eh, me, me preguntaban, oiga, ¿y usted cómo ve al gobernador, ¿no? eh, Miguel Barbosa, en, en esta elección? Digo, pues muy sencillo. Yo creo que no solo Barbosa, sino todos los gobernadores donde gobierna Morena, eh, el pacto con el presidente de la República es que estos gobernadores tienen la obligación de vigilar y controlar el proceso y tratar de impulsar que la renovación de Morena se dé en las mejores condiciones posibles. Y creo que esa es la labor que hizo el gobernador Es decir, lo que él hizo Fue asegurar Que las estructuras Que de alguna manera han apoyado su gobierno Y que son de Morena ¿no? eh, Salieran victoriosas Y eso fue lo que logró el gobernador Esos son los números que él le va a presentar En el Palacio Nacional al Presidente Oiga, fíjese que de 150 eh, Consejeros Tengo el control de Según la prensa, 116 ¿no? sí. Si es cierto lo que dice la prensa es un excelente resultado para el gobernador, ¿por qué?, porque quiere decir que tiene el control territorial y que los que quedaron, bajo su influencia, si lo podemos llamar así, son operadores políticos, muchos de ellos de largo tiempo, que son diputados, o que fueron diputados, que fueron alcaldes, ¿no? eh, que tienen una militancia de activistas, ¿no? que les ha servido para mantener cortos de poder, en ese sentido, creo que Morena salió ganando, es decir, sale ganando en que limpia el partido de las tribus que se hayan apoderado del partido y ahora lo que se va a nombrar el 13 de agosto es un nuevo comité ejecutivo estatal, como en todo el país, con gente que en su mayoría van a ser nuevos, aunque pertenezcan a esa estructura, uh -huh. muchos de ellos van a ser nuevos y van a tener mayor capacidad de control, ¿por qué? porque van a tratar de no confrontarse, no pelearse, ni con el gobernador Barbosa y en los demás estados con ningún gobernador ¿por qué? porque el, el, el, el mandato presidencial okay. es donde gobierna Morena no quedó olas, es lo que está diciendo el presidente pónganse de acuerdo vayan juntos porque es la única manera de evitar que la oposición se desmonte es decir, el gobernador con estos resultados, el gobernador lo que demostró es eh, operación y limpieza de las tribus de Morena pues por lo que se ve, sí. Si es cierto que tiene 116 consejeros, sí. ¿Por qué? Porque van a ser mayoría para elegir las principales carteras de, de Morena. Uh -huh. Lo que significa que esto le va a garantizar al gobernador y a su estructura que Morena esté en manos de gente que va a empezar a preparar una sucesión tanto en, a nivel Estado uh -huh. como la presidencia de la República en coordinación con el gobierno. No quiere decir que, que van a terminar los conflictos, no quiere decir esto, que los que lleguen van a ser meros subordinados del gobernador. Yo creo que espero que no sea así, que tengan criterio propio, pero sí se van a coordinar con el gobernador. Y, en eso, y eso es lo que quiere el presidente, en realidad. Por eso cuando dijo de manera hoy, el general, salvo incidentes que hubo, creo que la jornada de moneda no estuvo mal, porque hubo dos millones y de electores, lo cual legitima un proceso masivo, de reconocimiento de un partido como Moreno. En eso tiene razón, hubo mucha gente que se lo va a votar en cada estado. Está bien, es un ejercicio que hay que hacer siempre. Que todavía está maniatado, que todavía hay mucha estructura eh, política tradicional, que todavía los gobernadores tienen mano, pues sí, pero no hubiera sido posible hacerlo de otra manera. De otra manera hubiera sido peor, porque ya ves, del 2015 para acá, Morena uh -huh. en Pueblo ha sido un avispero sí, no, de pleitos, no, no, no, no, donde no, parece no, que todos se odian, sí. entonces no van a llegar a nada así. Entonces, uh -huh. a mí, yo cuando veo la prensa, desde que estaba yo en París, yo ahora que regresé a México, y empecé a revisar la prensa diaria, ¿no? Uh -huh. De lo que se comentó de esta jornada, pues uh -huh. los que quedaron al margen, molestos porque las estructuras del gobernador o porque la estructura del diputado Nacho Mier uh -huh. obtuvo una segunda posición importante y que las otras estructuras de las otras tribus la quedaron Vilela, muy abajo. Rod Entonces, Rodala. lógico que se molestaron diciendo no, es que el gobernador metió su cuchara, y nacho Miel metió su El cuchara. diputado federal Alejandro Carvajal dijo eso, o sea, fue como peligroso, ¿no? Porque él dice que solo el 20% de los verdaderos morenistas poblanos acudieron y que los demás eran puros acarreados. Es, es peligroso ese tipo de declaraciones. Pues ¿no? sí, porque a ver, ¿qué significa ser verdadero morenista? me pregunto yo, Ajá. cuando tú haces una convocatoria en la que dices que puede ser morenista desde un muchacho de 15 años, sí. hasta un anciano de 100 y que aunque nunca haya militado en el partido por sí. el simple hecho de llegar, llenar y firmar ya puede ser morenista, pues entonces esos son los legítimos morenistas, ¿no? Claro. Ahí pudieron haber entrado peguistas, panistas, y seguramente se colaron. Oye, y, y por ejemplo, estas personas que quedaron, ¿no? Claudia Rivera, Dala, todos los que ya ahorita mencionaste y yo mencioné otros, eh, ¿no, ¿no se dan una piedrita en el zapato? De, de, de... ¿De la estructura que queda, lo dominante? Yo creo que yo creo que si estas tribus eh, son inteligentes eh, es el momento en que van a querer no, no, negociar sí. yo tampoco tengo <risa> muy claro quiero creer que hay inteligencia okay. <risa> para negociar y decir Ajá. bueno nos tocaron pocas caniquitas las vamos a conservar y vamos a negociar lo que viene porque no están en condiciones de patear más allá es decir, uh -huh. si tu desventaja es de 116 a 34 uh -huh. Pues ¿Qué te toca? Negociar casi nada. Uh -huh. ¿no? Claro. Eh, te va a tocar la Secretaría de los Asuntos sin importancia. Uh -huh. ¿no? Y una, una vocalía de eh, las fiestas del 5 de mayo. Uh -huh. Y de ahí no te va a tocar más. Entonces, la pregunta es, ¿qué pueden patalear? No, más bien, si son inteligentes, tienen que negociar. Tienen que negociar porque lo que se juegan el 24 ya es algo mucho más complejo de cuando llegó Andrés Manuel porque Andrés Manuel ya no va a estar el 24, uh -huh. sí, Andrés Manuel ya se despidió de las urnas, entonces lo que pasa el 24 depende de que Morena salga unido y que haya pactos entre los distintos grupos, aceptando que los grupos el grupo mayoritario va a tener el control, no va a haber otra, de acuerdo. eso creo que, porque además estas tribus de las que tú hablas, no el grupo del diputado de Carvajal, el grupo de Claudia Rivera, el grupo de Rodrigo Abdala y sus anexos. Ajá. Tuvieron. De el, los Méndez, que son así. De, los de, Méndez de, de, de, tuvieron, tuvieron pastel del partido del 2015 hasta hoy. ¿Y qué fue lo que les pasó? Perdieron las posiciones. Ah, claro. A ver, haber perdido toda el área metropolitana de Puebla no es cualquier cosa. Uh -huh. Es una gran derrota para Morena en Puebla. Y, claro, y, y claro. los que la lo ocasionaron. Muchos de ellos son los que están gritando uh -huh. De que hubo acarreo Y hubo no sé qué tantas cosas Pues ellos vivieron de eso La claro. es que lo hicieron mal Y lo y los sacaron de las, en las urnas ¿no? El PAN les arrebató el poder en las urnas Entonces, claro. Es un fracaso de su militancia Y de su liderazgo pues, La pregunta es ¿Qué van a negociar? Si son derrotados A mí me llama la atención Algunos exalcaldes o exalcaldesas Que se, por ahí se colaron de consejeros mm -hmm. cuando fueron derrotados en las urnas o sea, no están siguiendo el ejemplo de Andrés Manuel, cuando Manuel les dice, a ver, si son funcionarios no participen se los dijo y si ya mm -hmm. fueron derrotados en las urnas ábranse, sí. no le hacen caso a Andrés Manuel literalmente sí. les vale gorro o sea, pierden una elección y ahí los tienes peleando su cargo en Moreno, sí. eh, agarrándose de... pierden el área metropolitana y quieren a fuerza tener un hueso adentro, oye, pero perdóname, no tienes liderazgo. Entonces también hay que tener un poquito de moral, es decir, podemos criticarle muchas cosas a las estructuras que eh, tiene el gobierno de, de Barbosa hoy, podemos eh, no estar de acuerdo a lo mejor en algunos procedimientos, pero lo que hay que reconocer es que eh, el gobierno de Puebla ha sabido mantener el control del Estado, y ha sabido tener mecanismos de unión uh -huh. para que las cosas no se salgan de control 24. Y por otro lado, pues hay que reconocer que el gobierno del estado sabe puentear con los alcaldes, cosa que los compañeros que tuvieron el poder en Puebla en tres años no supieron hacer. Claro. Entonces, bueno, ¿tardón? Sí, claro. No, no y, no, y la verdad es que pues, la gente no los quiere. Pues ahí se no vio. los quiere porque. Ahí se vio, porque además. Por ver, segunda vez. A ver, esta cuestión de los acarreos. Te voy a hablar de mi caso personal. Yo podría llegar y decirte aquí: no, pues es que quema la onda. este Yo vi que el distrito 12, que es en el que yo estoy, que es un distrito difícil, porque es, abarca una buena parte de la capital de Puebla y, y algunos este, juntos auxiliares importantes. Es, ¿no? es, es panista, es fifín. Es fifí no, y espanista no, no, no. efectivamente. O sea, es un distrito complicado para Morena. no Y bueno, yo te puedo decir, de la lista de los primeros cinco que quedaron, que son los que van a ser consejeros en hombres y mujeres, pues lógico, todos ellos, todos esos cinco de un lado y de otro, todos son activistas que han sido funcionarios del gobierno, han sido servidores de la nación, uh -huh. y son o han sido diputados. Ninguno de ellos... Escapa esa condición. Yo te puedo decir, oye, pues qué mala onda, ¿no? O sea, ellos, ellos ya tienen estructura de años, tienen presupuesto, saben movilizar, pueden acarrear a su gente. ¿Qué tiene que hacer un ciudadano del común como tu servidor o algún otro para decir, ¿cómo puedo yo remontar esa estructura y ganarles? La única manera es que tú tendrías que hacer un trabajo de activismo eh, financiándote con recursos propios o de la sociedad civil y generar una conciencia crítica para que la gente diga, yo voy contigo y voy a ir a votar ese día, para que uh -huh. no pasen estos cuates. Entonces, en buena medida, gana el acarreo, porque los ese 20% del candidato Carvajal, que son legítimos, uh -huh. no hemos tenido la capacidad de movilizar a la población. Entonces, también es un problema de ciudadanía, es un problema nuestro también, es un problema mío. Uh -huh. O sea, si yo no puedo juntar, a 600 gentes para que digan va Humberto Morales en parte es problema mío porque por alguna razón yo no he podido hacer ese tipo de proselitismo me entiendes sí, y pues, en cambio ellos sí lo pueden hacer pues, pues mucho porque... viaje a París tú también bueno pues exacto o sea qué culpa tengo yo de tener un trabajo en el que sí. no puedo estar 24 horas atendiendo estas cuestiones y los que ganan tienen las 24 horas para atender claro. esas cuestiones Entonces, Tampoco me puedo poner yo en un plan de Ajá. decir, oye, oh, no sean gachos, porque sí. ellos son políticos profesionales. Sí. Entonces, bueno, a mí me bueno. gustó participar, en primer lugar, porque por lo menos pasé el filtro del seno Morena, lo que demuestra que Morena, a nivel nacional, sí reconoce que soy un militante activo, lo cual es importante ¿no? mm. para lo que venga. Uh -huh. Y dos, es interesante participar, porque aunque tú no quieres te das cuenta de cómo se mueve realmente el, el, el partido por dentro y por fuera. Uh -huh. Y eso es una buena experiencia si tú quieres hacer carrera política en un partido. De acuerdo. Pues ya es una decisión personal. De acuerdo. Pero tampoco podemos eh, poner en el plan de Carvajal o de algún otro activista que te dice ah, es que como hubo acarreo, este, uh -huh. nos sacaron. Y la pregunta es, y cuando ellos acarreaban de su lado y ganaban, Ahí no dijeron nada. Pero ahí no dijeron nada. Además, que, que aquí les quitaron las manitas. Eh, ¿Por qué les quitaron las manitas? Pues porque no tienen el prestigio que dicen tener. Eh, yo no voy a decir nombres, pero si, yo, si tú revisas, por lo menos las sábanas preliminares que yo vi de mi distrito, yo, eh, que soy un ciudadano común y corriente y que además estoy, trabajé en París la semana en que se dio el proceso, tuve mejor votación. Que algunos activistas de años de morir. Entonces claro. te preguntarás por qué. Bueno, pues pregúntenles a ellos. Claro. Oh. Alejandro Chicotenca Sánchez nos está viendo, Miguel Ángel Ceballos López, saludos. Laura Cruz, Guadalupe Sánchez Lozada, Fabián Pastrana, Raúl Flores, Federico Chilián, dice saludos al doctor Beto Morales. Dice, ¿y cómo le fue en la elección? Bueno, pues ya dijo, ya dijo cómo le fue. Este, Oscar Sánchez Fernández Francisco Romero, Gustavo Palacios Edi Ortiz Federico Chilián dice Miguel Barbosa favoreció a su gente dice que no es de Morena, entonces pues es que volvemos al punto, Volvemos a de Morena? ¿no? volvemos ¿no? al mismo, pues, favoreció la oportunidad de exacto, favoreció su gente al de pueblo, de pues sí, pero a ver la gente que sí es de Morena ¿por qué no salió a votar? ¿por, entonces, qué, ¿por qué no salió a votar por los que se supone que sí somos de Morena? ¿Oh? Dice, es Oye. la avanzada del toluqueño promoviendo miembros miembros del yunque a Eduardo Rivera. ¡Ay, no, ya! Federico, así estás cañón, ¿no? Así ya, como que está muy en la trama, ¿no? Este, ¿Por qué toluqueño? ¿Quién es el toluqueño? Lo lindo? que pasa es que le dicen el toluqueño porque. a quién? A Eduardo Rivera porque ah. nació en Toluca. Pero eso es, eso es algo muy típicamente poblano, ¿eh? con todo sí. respeto. Ese chauvinismo poblano de creer de que si no naciste en Tierra del Camote... Este, no eres camotero, perdón, hace mucho tiempo que estos chovinismos ya desaparecieron, si alguien trabaja para un estado o para un país y tiene años de residencia de él, es de ese lugar, entonces, ese tipo de exclusiones de que, ah, el toluqueño, ah, el, el que viene de la Ciudad de México, ah, el que viene de acá, lo que importa es lo que hacen en el pueblo, o sea, si lo hacen mal, bueno, fuera, pero claro. si lo hacen bien, pues hay que preocuparnos, ¿no? Oye, sin embargo, fíjate que Federico Chilian sí comenta algo que eh, está muy en, en los, en los eh, pasillos de la política, no sé cómo decirlo, pero es un chisme, pues. Dicen que eh, el gobernador está queriendo favorecer a Eduardo Rivera para una posible candidatura a la gobernatura. Eh, esto se ha publicado también muchas veces, se ha dicho mucho, yo lo veo complicado Mira, yo te voy a decir una cosa Yo, y ojalá me esté escuchando el gobernador Yo no formo parte de su equipo No, no, no colaboro uh -huh, con él, no. nunca he colaborado con él eh, Ahora sí que no estás en la nómina No soy la nómina <risa> no, no soy la nómina Pero sí te puedo decir algo Cuando Barbosa salió elegido como candidato de Morena Las estructuras en las que yo trabajé Todos decidimos apoyar ¿Por qué? Porque era importante que, que Morena ganara la gobernatura de Puebla después de la desgracia de lo que pasó con la gobernadora. Uh -huh. Independientemente de que Barbosa venga de donde venga, que si PRD, que si se expresó a vale Andrés Manuel Oco, todo eso es cierto. Eh, lo cierto es que al final tuvo el tino político de saberle vender a Andrés Manuel una lealtad de los famosos 12 PRDistas que se fueron con él de Morena y se, y se fueron a Morena para apoyar una serie de reformas y apoyar la candidatura de Luis Manuel, y eso el gobernador lo hizo bien, eso le ayudó a ser candidato. Eh, y las dos veces. Exacto, entonces lo apoyamos, muchos grupos, muchos de esos grupos que ahora lo critican, también lo apoyaron, hicimos la marcha famosa que hicimos ahí por la avenida Juárez. Ah, tú marchaste. Claro, yo ah, me la eché, es más, ahí yo iba de la mano de Enrique Cárdenas, uh -huh. porque hasta Enrique Cárdenas salió a marchar, no, por lo que considerábamos que había sido un fraude electoral de Marta Erika. Okay. O sea, ahí, ahí nos la jugamos varios grupos, okay. incluso panistas algunos. Bueno. Sí. A Al final de cuentas pasó la desgracia y eh, acuérdate que yo en enero de... que fue? Del 2019. ¿no? Ya estando vacío el poder en Puebla y se tenía que elegir un interino. Yo me postulo como candidato a gobernador independiente, no sé si te acuerdas. Sí, claro. Y fue una campañita muy suave porque éramos figuras que no existían en la ley. También Enrique Cárdenas se lanzó y empezamos a hacer campaña los dos, cada quien por su cuenta, eh, porque según el Congreso, que ya estaba dominado por Morena, iban a nombrar gobernador de una auscultación ciudadana, uh -huh. pues, ¿te acuerdas? Sí. Bueno ahí estaba Diestro del líder del Congreso, sí. y este cuate, ¿cómo se llama? este El que se quedó por provisionalmente del Secretario de Gobernación, uh -huh. y luego lo corrieron a ajá, la bueno, estaba el encargado de despacho sí, del despacho, claro. del gobierno, de pueblo. dijo, sí, cómo no, que se haga una auscultación, entonces yo participé en la auscultación, fui entrevistado por el Congreso del Estado, hice toda la faramaya, y al final, acuérdate lo que pasó, el Congreso dijo, no, na nada, el, el Congreso va a decidir al interior del Congreso, y nos mandaron a volar a los candidatos independientes. Fue una falta fue de respeto, la verdad, del Congreso. y lo que se les pegó la gana. Y fue cuando salió eh, Pacheco Pulido de, de gobernador interino. Sí. Pacheco Pulido termina su periodo, y es en agosto cuando se elige a Barbosa por una elección popular. En esa elección nosotros lo apoyamos, a pesar de que no habíamos estado de acuerdo en el procedimiento del Congreso uh -huh. para nombrar al gobernador interino. ¿Por qué lo apoyamos? Por cuestiones de principios. Si tú estás en un principio apoyando a Andrés Manuel López Obrador y eh, te consideras, vamos a llamar el progresista, ya olvídate de la palabra izquierda, tienes que ser congruente con un proyecto. Y si en el proyecto Andrés Manuel te dice, ok, va Barbosa el candidato, porque gana una encuesta interna y hay que apoyarlo, pues hay que apoyarlo. Y eso fue lo que hicimos, lo apoyamos. Y todas estas personas que luego dicen, no, acá el gobernador lo que quiere, estuvieron en la marcha. Entonces, ¿qué pasa? Se queda el gobernador y al principio tuvo un trabajo muy difícil, le costó mucho trabajo al gobernador más o menos estabilizarse. Y bueno, ahí va, y ha logrado, ha logrado poco a poco controlar el Estado. Eh, obviamente Morena en Puebla se revienta porque está la confrontación de la alcaldesa con el gobernador. Porque uh -huh. la alcaldesa y su grupo político quieren controlar Morena en Puebla. Y el gobernador quiso hacerlo, pero ahí el que salió perdido fue el gobernador. El gobernador perdió el control del partido, no lo tenía. Lo tenía el grupo de Claudia Rivera. Así es. Con Rodrigo Abdala. Así es. A ver, Rodrigo Abdala, delegado federal de Bienestar, tuvo todo el dinero y todo? todo el apoyo presidencial. ¿Tuvo? ...para hacer una gran obra en Puebla... ...porque él iba a ser el candidato gobernador... Uh -huh. ...y qué fue lo que hizo Rodrigo Andala... ...pregúntenselo a él... ...desastre total... Un ...desastre... ...y luego Claudio Rivera tuvo todo el apoyo... ...todo el dinero federal... ¿Qué hizo? ...para hacer un trienio de lujo... ...poderse reelegir... Otro y, lo, desastre. ...y lo primero que ambicionó es que ya sea gobernador... Ahí, ...pero termina bien tu trienio... ...y hazlo bien... Y, ¿Y quiere ser gobernador, ¿Es en serio? Pues sí, parece. Entonces, a ver, ambos personajes uh -huh. con gran apoyo federal echan todo a perder. Y luego resulta que el culpable de su película es el gobernador, pues que se los crea a ver quién, uh -huh. porque el gobernador no tenía el control del partido, lo tenían ellos. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita se voltea la balanza, el gobernador logra tener el control del partido, claro. después de tres años, Y todos estos grupos dicen, no, subo a Carreo. no, pues ahí está, ahí está la, el ring, ¿no?, el, lo que se exhibe ahí en el vídeo, ¿no?, lo que demuestra que Morena ha involucionado, porque parece que vamos para atrás, porque no hay democracia, a ver, perdónenme, perdónenme, los que manejan esa, esa narrativa, muchos de ellos son activistas, que tuvieron dinero, tuvieron poder, y todo lo echaron a perder, y ahora como no lo tienen, hay que golpear a los que sí lo tienen. La típica actitud de una pseudo izquierda mexicana uh -huh. que siempre termina peleándose cuando tiene poder. Porque parece que no se va a hacer otra cosa más que ser oposición, pero mala oposición. Entonces, yo creo que este es un momento bueno para que Morena se refunde en todo el país, que tenga liderazgos coordinados y que si bien es cierto que muchos de los que van a ser delegados no son de origen legítimos morenistas, otros son favoritos del gobernador en turno o de un diputado en turno, ok, puede ser, pero bien que mal, llevaron a su gente a votar por ellos, bien que mal, o sea, de fraude no los puedes acusar, puedes acusar de que le hablaron por teléfono, jalaron, vieron, pues sí, eso lo hicieron todos. Los, los llevaron en su camioncito, Exacto. Bueno, pues votaron, entonces, el proceso es legítimo y es legal, de acuerdo con las reglas que le dio el trife a Morena. Entonces, ¿qué es lo que sigue sí ahora? Hay que elegir a los consejos a los consejos estatales de la mejor manera posible con esos delegados y luego hay que crear, hay que elegir al el Consejo Nacional uh -huh. y también hay que limpiarlo. De acuerdo. Porque ese nuevo Consejo Nacional y los consejeros estatales y los comités ejecutivos son los que van a preparar la elección del 24. De acuerdo. en coordinación con los gobernadores que son de Morena, eso es lo que va a pasar esa es la estructura que ya decidió Andrés Manuel claramente, está muy claro, entonces ¿qué hay que hacer? pues tratar de coordinarse en esa lógica hay cosas que no salieron bien hay cosas que no nos gustan, hay muchas cosas que yo veo que Morena no ha logrado cuajar, como ya te lo dije en otras ocasiones, uh -huh. ahorita es un Morena frente el que acaba de nacer y yo espero que se consolide como partido. Ahora, lo que sí le urge muchísimo a Morena, y esto no depende del gobernador, no depende de los diputados, no depende de los alcaldes, es le hace falta más ciudadanía crítica al interior del partido. Le hace falta cuadros de alto nivel. Uh -huh. No los tiene. No los tiene, que me disculpen, uh -huh. pero no los tiene. Son activistas. Uh -huh. Son grandes, son siervos de la nación. ¿No? <risa> pero no sí. tiene la capacidad no. eh, de planear, de mirar más allá. Claro. Hace falta hace falta una inteligencia partidista. Y esto le pasa a Morena, no solo en Puebla, a nivel nacional. De acuerdo. Es urgente. Ricardo Villafaña nos está viendo, dice Federico Chilian, está cañón, está pero activo. Dice Claudia Rivera Vivanco perdió la alcaldía porque Miguel Barbosa la combatió para cederle el paso al toluqueño. No, no, pues Federico, no, no, no. no, no, no claro de, la no. ciudad estaba cayendo. Bendito claro. sea Dios que se fue. Ya, no, no, no, no, no, ya. Y todavía mete a la familia. A todos que, los Quedaron dos hermanos de consejeros. ¿Sí? Su mamá sigue siendo parte de la comisión de elecciones, que espero que ya se vayan ahora con la renovación del Terrible. Comité. O Terrible. Sea, o sea, cuando tienes a la familia metida de esa manera. No, no, es, es porque Entonces, estás pasa? desesperado, estás y, desesperado y que no y... tienes cuadros. Claro, tus cuadros son tu primo, tu sobrino, tu perro, tu barro, tu mamá y tus hermanos. Así. Es. Así nos hace un partido. Por supuesto. Ay, pues Humberto Morales, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí en Los Conjurados. Ya te extrañábamos, pero <risa> bueno, mientras te nos vayas a París y regreses con bien, ¿no? Y más sabio y, y, y, y más seleccionado y más fregón. Perfecto. Pues mira, hacemos lo que se puede. Ya otro día, si quieres platicaros con más calma de lo que se hizo en París, fue muy interesante. De hecho. No, claro, no, dar, no, no. tu tema lo tienes dar, que platicar acá. Es que este tema son los verdaderos temas de la izquierda a nivel mundial, claro. en los que México parece que no ha querido entender. Si nosotros no trabajamos científicamente, el problema de la desigualdad, la pobreza, la exclusión, claro. los niveles de vida, que son temas de izquierda a nivel mundial. Sí. Entonces, no estamos haciendo ninguna tarea seria, nada más estamos jugándole a la política y a vivir de un presupuesto. De lo que se trata es de romper las brechas de la enorme desigualdad que hay todavía en este país. Y si eso no lo escuchan los gobernantes, y si no hay cuadros o si no capacitas cuadros para que puedan gobernar uh -huh. con esa mirada, no vamos a cambiar mucho. ¿eh? De Entonces, creo que mi labor va en ese sentido. O sea, trato de ser parte de esa inteligencia partidista, que pueda formar cuadros para el cambio social, porque no se cambia un país solamente con gritos con ring, no se cambia con sombrerazo, con no cachetadas se cambia, no se cambia con gritar fuerte no se cambia, en pocas palabras como la, la famosa película de Woody Allen ¿no? no se trata de gritos y susurros exacto <risa> pues muy gracias bien. Humberto Muchas gracias por su compañía. Soy Erika Rivero. Si te gustó esta entrevista, pues dale like y compartir. Sigue en nuestras redes sociales. Échate un clavado a los conjurados. Besitos. Buenas noches. Bye. Hola, ¿qué tal? Soy su amiga Jennifer Mellado. Soy señorita belleza México Internacional, categoría señorita. Y ahora embajadora de la Comisión Iberoamericana de los Derechos Humanos por el Desarrollo de las Américas. Y yo me sumo a más hombres, menos machos